Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de la serie. Hoy empezaremos a desarrollar el primer proyecto del curso. El proyecto se llama La Pizarra Mágica y está compuesto por un montaje sencillo y unos códigos en MATLAB y Arduino que permiten que dibujes algo en vivo en una ventana de tu computador sin usar tu teclado o tu mouse, sino unos potenciómetros. Para comenzar, realizaremos el montaje del circuito. Para este montaje necesitarás un tablero de conexiones o protoboard, dos potenciómetros, ocho cables macho-macho y tu Arduino 1, por supuesto. A continuación te presento la imagen con las conexiones correspondientes. Ahora iniciaremos con la realización de los códigos, pero antes es importante que comprendas los conceptos de señal y de variable. Una variable, como su nombre lo indica, es un valor que puede cambiar en la ejecución del programa. Un ejemplo podría ser la edad de cada persona en años. Es una variable que debe cambiar cada vez que se cumple años. Y otro ejemplo sería el número de personas invitadas a celebrar tu cumpleaños. Puede cambiar cada vez, ya sea aumentando o disminuyendo. Y a estas variables se les suele dar un nombre corto, como por ejemplo, edad, o X. Por otro lado, ahora hablando del concepto de señal, esta puede ser de dos tipos, analógica o digital. Las analógicas son aquellas que varían de forma continua con el tiempo y tienen una amplitud y una frecuencia cuando son periódicas. Algunos ejemplos son la luz y el sonido. Por otro lado, las digitales son aquellas que solo pueden tomar un grupo específico de valores. Por ejemplo, si graficamos el número de personas que están sentadas en una sala de espera, estos valores solo pueden ser números enteros, ya que no se podría decir que 3,1 personas están sentadas. Otro ejemplo podría ser la señal emitida por un interruptor de luz, que solo puede tomar dos valores, el de encendido, 1, o el de apagado, 0. Iniciaremos con el código en Arduino. Primero debemos seleccionar el puerto de comunicaciones. Ahora introduciremos las siguientes variables: potenciómetro X y potenciómetro Y. Valor del potenciómetro X y valor del potenciómetro Y. Un potenciómetro será usado para realizar el movimiento horizontal y el otro para el movimiento vertical. A continuación, en la parte del volt setup, se inicializará la comunicación con el puerto serie. Finalmente, en la parte del void loop se leerá el puerto análogo de cada potenciómetro y se imprimirá el valor leído en el monitor serie cada 100 milisegundos para verificar que está funcionando. Pero te estarás preguntando ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, como te había contado antes, el potenciómetro cambia su valor de resistencia cuando lo movemos. Al hacer la conexión con el Arduino, estamos leyendo el valor de forma analógica y este se convierte en digital para mostrarnos el valor que vemos en el monitor serie. Y bueno, este es el primer paso para lograr uno de nuestros proyectos. Te invito a seguir conectado con los demás videos para que veas los increíbles resultados.